Presentamos el editorial, hoy titulado Influencer Influenciada Una influencer de Brasil se volvió popular por incentivar a sus seguidores a irse de fiesta y mofarse del COVID-19. Incluso este mes de enero, la influencer publicó videos que mostraban las noches alegres en las que se iba de parranda a lugares abarrotados de personas y sin uso de mascarilla, en una actitud desafiante en medio de la pandemia. Los mensajes que compartió Igona Moura en sus redes sociales incitaban a sus seguidores a irse de parranda. Aunque siempre creyó que se trataba de un juego o de un virus inexistente, cuando fue ingresada al hospital en Brasil, publicó fotos y videos de su hospitalización, donde reconoció que el virus es una realidad. Tan real que el virus COVID-19 la mató el pasado miércoles. Eso es lo que se llama una influencer influenciada. Hasta el próximo comentario.